Wow. ¿Qué hace es esa pantalla ahí? Esto es algo nuevo en una bicicleta eléctrica para mí No voy rebotando sobre un neumático gigante Se siente como un Ferrari, no tan Ferrari oh, oh, Permiso Ay, como trepa Descanso No, gracias mi amigo. La interfase Hombre máquina, de todas maneras Está más optimizada y es más natural que con la gorda eléctrica <risa> uh, es eléctrica es eléctrica uh, pero sigue siendo rígida hace mucho tiempo que quería probar una rígida en el cerro realmente no me esperaba esto como primera opción pero <risa> a falta de rígida normal rígida eléctrica? no? funciona? quizás?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 Uh, uh. Algo suena cuando caigo, creo que es la horquilla. Uh, caí corto con la dos ruedas en esa piedra. Uh, se me salen los pies de los pedales. Uh, uh, uh, uh, uh. La horquilla tiene unos sonidos cuádricos. Oh, tiene un juego brutal. Uh, rock on, rock on, rock on. Ojalá que haya sido agua. La bajada es brutal. A un ritmo tranquilo. Va y bien. Pero al ritmo que trataba de venir, ¡uy! Abajo, me, me subo. Oh, oh, oh. Pobre bicicleta, bol. seguro no está hecho para esto. ¡No! ¡Abajo! uy ¡Hop! oh zafar perdona bicicletita <The weil Basketicsulated> <Sles> cuando Carlos me envió esta bicicleta, este era uno de mis mayores temores lo una Sun XR32 En el canal me preguntan mucho por la horquilla son tour Y esta creo que no es mala, pero Estoy con juego en las barras Oh ¿Donde están los guardapolvos? Estoy con juego en los bujes oh, ¿O necesita una mantención después de la primera andada? ¿O oh, no sé? Derechita ¡Miren esa rueda trasera! Aguantó todo si a esta bicicleta le cambié el amortiguador delantero, estás y listo. Esto es un desastre que me acabo de inventar. Esta bicicleta es una e-bike rígida que tiene una horquilla que es un poco un desastre. No soy fanático de las horquillas SR Son tour Casi siempre que las veo en el cerro están un poco hechas bolsa. Marcadas las barras, juegos en las botellas. Es eh, una gama baja que tenemos acá en Chile que en mi opinión no es la mejor opción así que hablé con Carlos y le dije compadre tu bicicleta anda bacán pero la única pieza móvil que tiene es un desastre así que vamos a agarrar la metrópolis que tiene esta horquilla ¿cuál es el problema? se preguntarán ustedes esta bicicleta es aro 27.5 esta bicicleta es aro 26 Ahí está la rueda de la Metrópolis que es chiquitita. La rueda de la Firlip que es más grande. Y traté de meter la rueda 27,5 en esta ya y quedó topando acá. Así que de eso se trata un poco este presinto Con mi peso probablemente ahí va a topar. Así que vamos a buscarle una solución a esto. Estamos haciendo un lulo con el precinto. Me quemo, me quemo, me quemo. ¡Ah! Y el plan es. es tratar de meter este plástico justo aquí parejito parejito ¡Ah! este es uno de esos vídeos que grabo y digo probablemente esto no lo suba nunca a youtube pero le vamos a dar una opción oh wow queda muy alta no tiene que ser la mitad de eso esto es una modificación que no recomiendo por ningún motivo <risa> Vamos a ver si funciona Y este es solo por ganar unos pocos milímetros De despeje de la rueda uh, Es una de las peores ideas que he tenido Ahora no, si esto funciona Les recomiendo que no lo hagan en sus casas Boom Y esto más le vale que no se mueva Ahí Este quedó prácticamente listo <risa> La vale idea, amor. ya entonces ahora oh, tenemos un milímetro más de despeje. Con eso, si sí puedo andar. Si es que el plastiquito no falla, si es que la horquilla no se parte en dos, si es que la firme me no aguanta, las variables son muchas. La gratificación de que funcione, puse la rueda al revés. ¿Para qué hacer las mal cuando las podía hacer como la mía? Ahora sí, como la gente. Así que ahora lo único que queda es cambiar esa arquilla con esta arquilla. Y ahora que me fijé, no me di la espiga, así que ojalá me dé. Más o menos 18. Va a quedar más justa que... Antes de seguir adelante con esto, voy a salir a darle una vuelta a la Metrópolis con la rueda de 27 y medio. Y vamos a ver si... De partida esto aguanta, esta eh es un manjar al lado de esa cuestión. ¿Quién lo diría? <risa> y hay un poquito de espacio. Estamos perfectos. Esta arquilla ya necesita una mantención también. Esto es una pésima idea, no sé por qué. Esto se me ocurrió porque... Me aplazaron la pega que tenía esta semana Así que básicamente esto es un video de Estar aburrido Que se te ocurran malas ideas Y tener la posibilidad de hacerlo Pero no es en ningún caso Algo inteligente, creo Navaja suiza, bueno No toques la muralla No se te ocurra A ti acá Ay, a ti ¡Oh! No, no, No No, no, no Ay ¿Por qué se me ocurrió hacer esto? Ya, otra parte interesante Es sacar este collarín. Oh, sale muy fácil Esta arquilla estaría muy maltratada uh. Salió como nada Salió como nada Muy bien Hoy oh, supiera Carlos Lo que le estoy haciendo a su bicicleta Ya conversé con él, le dije Carlos eh, la bici se comporta rico, pero la horquilla es terrible, hace unos sonidos que me dan susto Siento que voy a morir todo el rato Pero el resto de la bicicleta aguantó una bajada brutal que le hice hace tiempo Y desde ahí que ha quedado detenida Sin muchas ganas de andarla porque esta horquilla... No, y, y lo choro es que Carlos ofrece distintos tipos de armado Para sus... Uh, para sus bicicletas, entonces... La horquilla que vamos a traer, si bien no es esa marca, les prometo que está diseñada para 27,5 y, y es mucho mejor calidad que esta cuestión. Que no estemos probando la que él va a traer es simplemente porque me contó que se atrasó y está bien complicado porque tenía planeado hacer todo antes, así que esto, si es que funciona, por lo menos nos va a dar una referencia de cómo anda la bicicleta con una horquilla decente. Me va a llegar un mensaje Carlos, me va a decir ¿Qué estáis haciendo con mi bicicleta? Y yo le voy a decir, Carlos, perdón, weón Estaba aburrido Sácate un espaciador Cho. Va a quedar más bajita, más racing ¿Tú sola? Oh, no tiene mueca No, ¿cómo va a sacar esta weá acá? Esto es lo único que tengo Holy cow estas son las mancuernas de la Valentina. Esta usted no me la perdonaría jamás. Fue un puro golpe. Si eso no la apartó, no tengo nada que. Ca... Oh, la apartó. Ya. Ya no, vamos a hacer las cosas bien. Vamos a sacrificar un calcetín por este proyecto. ¿Qué tal? Esto es lo más pitilla que he hecho en mucho tiempo. He hecho de menos del taller. Ya, ahí hay que tratar de meter un las de paleta Yo sé que tú eres capaz de hacer esta pega tan duro loco lo rayé un poco pero no lo doblé y salió en buen estado muy bien así es como no se saca un juego de dirección pero es lo que hay en la casa <risa> ahora hay que ponerlo <risa> Esta, mi, mi, mi elongación con la muñeca es pésima así que hasta lo ocupo ese es cuando estoy aburrido para hacer flexiones y son muy buenos para poner juegos de dirección de pasada ya y ahora, <risa> ver si entra A permiso Uy, uy, solo quizás Sí, se alcanza Sí, con esto tengo Me creo a mí mismo, mismo Sí, con esto tengo Estos son de esos trabajos que No debiste partir por ningún minuto Porque no tienes las herramientas que necesitas Pero pero también son de los más satisfactorios porque sabes que a pesar de no haber tenido ni una de las herramientas que necesitabas lograste meter lo que querías en la bicicleta y ahora se ve casi idéntica las horquillas son casi iguales los precintos aparte de servir para poner ruedas 27.5 en horquillas 26 sirven para ocuparlos como precintos Así que ese es un tip que les puedo dar. Bastante más sensato que todo lo que acaba de pasar acá. Oh. Oh, ahora sí. <risa> No, ojalá que no falle la adaptación, si no estoy hasta el... Ay, como cambió, bro. ¿eh? Cómo suena esa orquilla, man. la diferencia por, lo, por último veo lo que viene y después no sonidos tan brutales uh. oh, andar en risquia es en la batalla qué buena experiencia fui como va uh. oh. uh. uh. uh. uh. Me fui bajo. Oh, casi, casi porque oh, oh, oh. Oh, qué onda la, la horquilla Está brutal Qué bueno eso se me ocurrió este cambio oh, No Se acabó la diversión Llantazo ¡Mierda! ¡Y a todo también. bien! ¡Y a todo tan bien! Wow. ¡Esa horquilla se pasó! Por favor dime que tengo bombín. Dime que tengo bombín. ¡Si sí, tengo bombín! El síndrome del niño pinchado una vez más. Creo que hay pocos cambios tan radicales como tener una rigia con una horquilla decente. Recorre 120, tiene espiga normal. E-Aro 26 que la pepa va a meterle la rueda Earo 27. Es lo máximo. Ahí parche. Está la lija. La lija está hecha bolsa ya a esta altura. Y que van necesito la solución. Ahí está. Este neumático está bastante fácil de desmontar. Dame un poco... para Y de nuevo, esta es la misma situación que con las... Nav. Me estoy quedando... ¿Cuánta luz queda? No puede ser uno Ahí está, ahí está el otro No, si a mí no me sale fácil esta base, no me sale gratis Como 50 lucas en parches todos los meses Oh, que se puede oh, Cómo como iba bajando esta bicicleta, loco No me lo esperé para nada En la subida tuvo un buen presentimiento, pero... Pero como venía, venía como una campeona aún. Es rara de geometría, es muy parada de punta la cola es larga, es una e-bike, pero bueno, y abajo como un bolido. Ya, ya, ya, ya, ya. Parchar, inflar, ver que no haya más sorpresa. ¡Oh! Como que se está nublando. Y aquí va uno. Espero que funcione. ¡Buya! El otro lado por si acaso porque. uno nunca sabe, weón. Bueno. Vamos que tú puedes. Hay otro. No voy a ser tan fácil. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Oh no! El parche. El parche se despegó. ¡Ah! Ya, mejor que quede despegado. Aquí quede mal pegado. ¡Oh! Eso no me había pasado nunca. Estarán malos los parches, estará mala la solución. ¡Ah! Que no se despegue este, bueno. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Estoy parchando y yo creo que me va a ir bien. <risa> Así que dale nomás. No, todo bien. Que estoy muy bien, gracias. <risa> qué estilo. Sí, como no por parchar con esta miseria de parche? Le di el pedido que me dejara unos parchecitos. Vamos poquito a poco, parece. Vamos, que tú puedas... Oh, ¡Qué horror estaba! Esta técnica una vez se la vi a alguien, nunca la he hecho porque nunca la he encontrado necesaria. Solución al parche. Más que tú llame para la casa, es lo único que te pido. Te prometo que te compro unas cámaras. ¡Oh! Vamos, fearlit. Este que hicimos recién que re bien pegado. El otro tengo mis dudas. Ya, la y vamos qué pasa. No, la rueda más buena onda de parchar del mundo aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, aquí, Nota mental compra parche. Bueno, sigamos andando que está muy buena esta vez. Puro sofá. No Esa es la diferencia de una horquilla decente, cuando lo puedo creer. ¡Oh! Casi me ¡Guau! ¡Guau! de básico. Oh, le caí encima con toda la furia te salvaste de eso Oh te salvaste de eso Yo me salvé de eso Oh pensé que la tenía perdida Totalmente Vamos A enderezar esto Vamos A seguir dándole también los cambié antes de salir van bueno, andar en riffia tiene un encanto pero único y esta cerquilla como va bro. oh, oh, oh, oh, oh. ¡Ah, oh, ¡Uf! Uh, ¡Casi la pierdo, no! ¡Casi la pierdo, no! <risas> ¡Oh, esta recta es del terror, weón. Oh. ¡Abreta las manos, bueno! no! ¡Baja la estrella! Segmenta así, te puede agarrotar las manos en un segundo. Elígete una línea. Oh, perro. Hola, ¿qué tal? Hola. Adelante. Bien, gracias. Bueno. Hola. Oh, este salto es terrible. Oh, esta horquilla como va, weón. Eh? Esta horquilla como va, weón. Oh. Oh. Oh. Oh. No, a la zanja tranquilo! ¡Oh, oh, oh, Holy shit. oh! Ah. De ¡Oh, oh, oh, oh, <risa> oh. Oh, eso fue especial. La conclusión de esta bajada es que no necesitáis una bike, una Lyric o una Fox 36. Rock Tora